Que te canto, rubio, que te canto, primo. todo rubio, que te canto, primo. todo rubio, que te canto, primo. Que te canto, rubio, primo de abuela, abuela que me gusta comer salmón.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 Salmón, salvo, salvo, salvo, salvo, Salmón salvo, salvo, salmón, salvo, salmón salvo, salvo, salmón, salmón, salvo, sal <icana> oh the <montage singing>, Salmo, mo, mo, mo.